detenernos un poco en por qué esas tecnologías son tan atractivas para nuestros hijos. Es decir, qué es lo que les engancha. Luego la comparativa a qué es lo que nos engancha a nosotros. Y aquí sí que podemos tirar un poco un debate nosotras. ¿no? Es de decir, yo como adulto, qué es lo que me llama la atención de las tecnologías y por qué eso que me llama a mí la atención a mi hijo le llama la atención otra cosa. ¿Sabes? ¿Cómo los puedo proteger? Para que, para que sean conscientes de que las tecnologías están invadiendo determinadas cosas de, de su día a día. ¿vale? Eh, la semana pasada comentamos el tema de la, de la comunicación. Estuvimos comentando lo importante que era la comunicación en familia. Es, es básica. O sea, el tener una bono, buena comunicación eh, analógica, o sea, física, con, con las personas que, con las que convivimos, es un punto de partida muy importante para intentar equilibrar el uso de las tecnologías, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los aparatejos, al introducirse en las familias, lo que ha provocado es el fomento de la individualidad. Ya lo hizo la televisión en su día, el tener un televisor, a lo mejor en cada, en cada cuarto, ya fomentaba la individualidad y, y muchos psicólogos, pues, desaprobábamos eso porque, porque realmente eh, nos convertíamos en islas dentro de nuestra casa y sobre todo porque no sabemos el consumo televisivo que estaba haciendo nuestros hijos. ¿no? Con, esta, con este nuevo formato de tecnología, que es mucho más reducido, mucho más transportable, porque la televisión al final se queda ahí colgada, o se queda ahí eh, fija, en un, en un lugar fijo, pero este, estos nuevos dispositivos, claro, se pueden mover de un sitio a otro, y, y son como una pelicilla de nuestros hijos. Entonces, simplemente con que encuentren cualquier tipo de la casa, les permite estar a solas con la tecnología. Claro, lo que, lo que debemos detectar y darnos cuenta es cuando el tiempo que están pasando nuestros hijos en casa es más individual que colectivo. Cuando se está pasando demasiado tiempo eh, delante de una pantalla, eh, conectando, porque sí, porque conectan con el mundo exterior, pero están dejando de formar parte de una familia, se están perdiendo a la familia. Entonces, ese es el equilibrio que tenemos que encontrar entre el individualismo y el colectivismo. ¿Qué parte de nosotros aportamos al grupo y qué parte nos lo, lo guardamos para nosotros y para compartirlo en otro, a otro nivel? ¿no? ¿Pero qué parte pierde la familia cuando nuestros hijos están cara a las, a las tecnologías? ¿no? Entonces, eh, crear, por ejemplo, unos hábitos que sean mínimos, que estén acordados, depende de las edades de los nanos, pero que estén acordados eh, entre o sea, un acuerdo familiar de qué, de qué momentos tenemos que compartir en familia y son impecinables, por ejemplo, la comida, la cena, el desayuno, eh, no sé, a lo mejor hay un sitio para hacer los deberes en el que se hacen los deberes de una manera comunitaria, quiere decir que todos están en casa. Y tenemos una mesa en común y aunque haya hermanos de diferentes edades también comparten ese momento, es decir, decidir en familia qué momentos se comparten juntos. Y luego decidir también los tiempos, eso lo vimos la semana pasada, los tiempos que tenemos que nuestros hijos están delante de una pantalla dependiendo de las edades, ¿no? Y hasta qué punto se, pueden, se debe acompañarnos, siempre que podamos tenemos que acompañar a nuestros hijos en las tecnologías ¿vale? ¿Qué pasa? Que si utilizamos mucho eh, los aparatos individuales, claro, al final estamos perdiendo calidad familiar, ¿no? los miembros de la, de, la, de la familia pues nos comunicamos menos entre nosotros y se va perdiendo confianza. Súper importante la confianza, esta palabra súper importante para, para, para educar en lo analógico, ¿no? para continuar con nuestra labor como padres, la confianza familiar. Es decir, que tu hijo cuando tenga un problema sepa que tiene eh, un apoyo familiar en casa que le va a ayudar ¿no? a, a resolver ese problema o que, o que pueda o que se sienta cómodo, ¿no? cómoda contando ese problema en casa. Entonces, para eso tiene que generarse unos hábitos comunicativos, una confianza que eso es pico para, eso es trabajo día a día, buscar el momento, el esfuerzo. Por eso es tan importante establecer momentos de, de reunión, momentos de estar juntos, porque en esos momentos de reunión que además... Yo os aconsejo que no sean momentos solo para ver la tele o para ver series, sino que sean momentos de habla. ¿Vale? Cuantos más momentos de habla, cuantas más preguntas nos hagamos unos a otros, la comunicación eh, será más fluida y la confianza eh, eh, pues estará, se estará afianzando. Ese es uno de los pilares que, como familias, podemos eh, trabajar en el día a día para eh, paliar un poco las consecuencias de, de la conexión a, a las tecnologías. El, el generar esa confianza y esa comunicación. ¿Cómo se genera esa confianza? Pues la confianza se genera, se, depende de las edades, ¿no? Nosotros nos, nos relacionamos con nuestros hijos de una manera o de otra. Pero eh, en la confianza realmente hay una aceptación de nuestros hijos tal y como son. ¿Vale? Estoy, me meto ya un poco en el tema educativo, más allá de las tecnologías. ¿no? Si queremos que nuestros hijos confíen en nosotros, eh, deben sentirse seguros a la hora de hablar de cualquier tema que tenga que ver con ellos. En el Seguros me refiero a que no van a recibir un juicio por nuestra parte. Y esto es muy fácil comentarlo y es muy complicado hacerlo. Porque, porque bueno queremos lo mejor para nuestros hijos, realmente nos hemos creado ¿no? una especie de de, de paradigma de lo, que, de lo que queremos que nuestros hijos sean, de mayor, ahora, ¿no? O, o qué es lo que consideramos que es mejor. Pues, por ejemplo, es mejor que, que mi hijo sea aplicado, o yo que sé, que sea trabajador, que... No, no. Tenemos, tenemos unas expectativas hacia nuestros hijos. ¿Qué pasa? Que cuando nuestros hijos nos cuentan una historia suya, un que no tiene que ver con esas expectativas, muchas veces entramos en intentar moldear, ¿no? O en enjuiciar. Cuando nuestros hijos se encuentran en un juicio ante algo que están siendo sinceros y que se están mostrando tal y como son, pues realmente eso tiende a mermar un poco la confianza. Porque los juicios al final se, se resumen en es bueno o es malo, ¿no? Está bien o está mal. Está claro que tenemos que enseñarles también lo que está bien y lo que está mal, pero intentar aceptarlos tal y como son y argumentarles cuando vemos que algo... Porque consideramos que hay un valor que, que hay que instaurar en casa ¿no? argumentarlo y sobre todo dar ejemplo porque más allá del argumento está nuestro propio ejemplo, nosotros somos el camino a seguir ¿no? y si él se, se desvía en alguna parte o ella se desvía en alguna parte de ese camino que nosotros inconscientemente ya hemos creado para nuestros hijos pues intentar entenderlo, intentar entenderla y, y sobre todo darles ¿no? el apoyo incondicional que es lo que al final crea la confianza, y saber que pueden recurrir a nosotros así lo que pase, ¿no? Y ese tipo de confianza, ese tipo de relaciones ya se generan en casa, estamos educándoles en unas relaciones sanas. Y esas relaciones, unas relaciones sanas, ¿qué significan? Relaciones sanas significa que cada uno de nosotros podemos ser nosotros mismos. Significa que el otro va a hacer un esfuerzo por entendernos. Significa que cuando tú le vas a dar un consejo, él o ella sabe que es con buena intención, que es por su bien, significa que, que todos comunicamos como nos sentimos y que no pasa nada, ¿no? Que no hay ninguna, ninguna emoción que no se valide ni hay ninguna emoción que sobra, ¿vale? Y que sobre todo no tenemos un interés de aprovecharnos de abuso hacia, hacia, hacia el otro, ¿no? Sino de ayuda, ¿no? De ayuda, de, de acompañamiento, de, de, de amor, ¿no? Al final, ¿no? De, de cariño. Cuando tienen ese modelo en casa, cuando aprenden que ese modelo de relación es el positivo, es el sano. Le estamos dando también, eh, eh, le estamos dando herramientas para que cuando se enfrenten en, la, en el mundo digital a otro tipo de relaciones que no son tan sanas, sepan detectarlo. ¿vale? Eh, sepan darse cuenta de que este compañero es abusivo, sepan darse cuenta que alguien está echando la culpa por algo que no tiene por, en, en el que. En, en, cuando él no tiene la culpa ¿no? de que se haga de, que, de, de una circunstancia. ¿no? Entonces, claro, le estamos creando unos pilares, una seguridad, una seguridad, porque al final eh, crecer en, en un ambiente de confianza genera mucha seguridad y nuestros hijos aprenden a saber lo que son y lo que no son. Dónde están sus fortalezas y dónde están sus debilidades. Y, y aprende a que cuando una persona realmente quiere tener una relación sana contigo, te respeta, respeta tus luces y tus sombras. Lo respeta todo y a partir de ahí se habla. Pero cuando hay personas pues eso, más rígidas, personas que son menos comprensivas, personas más manipuladoras, todo eso se lo pueden encontrar en el mundo digital. Ellos ya aprenderán a detectar, esto no me cuadra. Al principio no le cuadrará, que eso ya es un paso importante. Cuando no le cuadre algo, cuando algo le chirríe con respecto al modelo que tienen en casa, irán y nos lo contarán. Mira, es que yo no he hecho nada y al final me he encontrado con esta. Es, mira lo que me ha mandado por WhatsApp. Yo no he hecho, yo creo que no he hecho nada. Y entonces me pondrán en común en la familia. Y en ese contexto de confianza, él te enseñará o ella te enseñará esa conversación por WhatsApp y la podéis resolver en familia. Pero claro, ahí hay una base de aceptación, de respeto, que es al re, o sea, que va, es bidireccional. Quiero decir, lo mismo tenéis que pedirle a vuestros hijos el respeto por vosotras, ¿no? en este caso, y el respeto por la opinión de los padres, o sea, pero ese modelo le va a acompañar toda la vida y siempre van a tener de referencia ese modelo para cuando tengan que compararse con todo lo que se van a encontrar fuera, no ya a nivel del mundo digital, cuando vayan a la universidad, cuando tengan un grupo de amigos, van a, van a saber identificar qué es lo que les lo que es bueno para ellos y lo que no es bueno para ellos, ¿vale? ¿Podemos hacer un comentario? Claro, perfectísimo. Espérate. Bueno, yo... ¿Me escucháis bien? Sí. Tiene que, que escuchar y. Que... Más o menos, ¿no? Sí, sí.